Hashtag Venezuela. Detienen a periodista italiana Francesca Comisari, colaboradora del diario El Nacional. La llevan a Fuerte Tuna. Hagamos eco de lo que pasa en Venezuela.